Servicios públicos compartidos, un camello para las inmobiliarias, una jartera para los propietarios y una incomodidad para los inquilinos. Hablar de servicios públicos compartidos o para hablar de esto se necesita quemar a veces hasta ramo bendito. Así que el día de hoy vamos a entrarnos en este mundo de los servicios públicos compartidos y miraremos qué solución podemos darle a los problemas que a veces surgen. Así que bienvenido a Derecho Inmobiliario. Para adentrarnos en esto de los servicios públicos compartidos y las dificultades que supone, les voy a, en, a contar la razón del por qué decidí hacer este video. En la semana, primera semana de mayo de este 2019, dos mmm, inmobiliarias me llamaron. Las inmobiliarias eh, presentaron la misma dificultad coincidencialmente. Entonces cuando están cerquita pues esta, estas consultas es porque ya se va a convertir en, en pandemia. Resultó que en unos parte de estudios, que los servicios públicos están incluidos dentro del canon de arrendamiento, un inquilino empezó a conectar patinetas de la aplicación Lime, estas que uno ve en la calle que están parqueaditas y que uno puede cogerlas a través de una aplicación digital. Entonces esta, eh, esta recarga está generando un incremento en servicios públicos y pues... El propietario cayó en cuenta cuando vio que el consumo o que el servicio público se había disparado. Esto también ocurrió con otro inmueble en el que el servicio público era compartido con, el inquilino, con otro inquilino y este otro inquilino también se enteró que pues estaban elevando las facturas y sencillamente estaban partiendo a la mitad los consumos y pues no lo encontraron justo. Esa es la razón por la cual tomé la decisión de hacer este video y quiero que empecemos por lo siguiente. Amigo inquilino, un poquito de conciencia, cuando tú conectas para recargar estas patinetas en un inmueble que tiene servicios públicos compartidos, pues estás afectando a un tercero, la verdad no es justo, así que yo te invito a que reflexiones un poco y te des cuenta que si tú lo haces, pues vas a perjudicar. A ese otro vecino Para los inquilinos que viven en inmuebles En donde el precio del canon de arrendamiento Incluye los servicios públicos Hay que tener un poquito también de conciencia el, el cálculo, la estimación se hace Con el uso básico de electrodomésticos Así que si tú conectas patinetas Pues también estás afectando al propietario del inmueble Y el aprovechamiento pues lo tienes tú Así que esto no significa Que tú puedas derrochar energía O de que puedas emplearla Para sacar aprovechamientos Que quizás no están patinetas dentro de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana. La solución definitiva sería individualizar los contadores de servicios públicos, pero nosotros sabemos que este no es un mundo perfecto y que los propietarios no quieren incurrir en ese gasto. Entonces pues vamos a ver otras alternativas que pronto puedan servirnos a nivel contractual. Cláusula de imputación de pagos preferente de servicios públicos. En español o en buen cristiano significa que las partes se ponen de acuerdo a que en el caso que el arrendatario de servicios públicos compartidos no pague los servicios públicos o sencillamente se le exceda el consumo de los servicios públicos, el arrendador puede coger un pedacito de dinero del canon de arrendamiento e imputarlo preferentemente a cubrir los servicios públicos. En consecuencia, el canon de arrendamiento sería incompleto y el inquilino estaría en mora. Esto es un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Puedes iniciar el proceso de restitución y adicional cobrar en la cláusula penal. Cláusula de reajuste del servicio público por variación o aumento de consumo. Muchas veces los arrendatarios llevan a su mamá, a su familiar, una novia a vivir al apartamento estudio. Esto obviamente va a elevar el consumo de servicios públicos de energía como de acueducto y esto también altera eh, la estimación que se había realizado del propietario para poder incluir el servicio público dentro del canon de arrendamiento. Este reajuste permite que cuando ocurran aumentos en los promedios, el propietario pueda cobrarle al inquilino sin tener ningún problema. También podemos incluir dentro del texto del contrato cuáles fueron los electrodomésticos con los que se estimó el consumo de servicios públicos que se incluyó dentro del precio del canon de arrendamiento. De tal manera que los arrendatarios que quieran instalar, por ejemplo, un aire acondicionado pues sepan que ese electrodoméstico va a generar una carga de consumo adicional y esa carga de consumo adicional pues va a ser soportada por ellos mismos. Inquilino, propietario, inmobiliaria, en las leyes no encontramos la solución a todos los problemas del día a día quien nos toca que ajustarnos, pero para evitar inconvenientes, lo mejor es dejar clarito todos los eventos en el contrato de arrendamiento. De esta forma, cuando existan dificultades, pues uno por lo menos tenga un referente para poder solucionarlo. Así que la solución está en la redacción del contrato de arrendamiento. Si tú eres un propietario que te gusta alquilar directo y quieres orientación, puedes acercarte a las inmobiliarias. Ellas también, de tanto lidiar con estos chicharrones, pues ya han ganado una experiencia que les permite construir contratos de arrendamiento que quizás recogen esa experiencia para solucionar problemas. Así que te invito a que te acerques a ellas para que te puedan orientar. Espero que este video te pueda servir de algo y sobre todo para ti, señor inquilino, ya sabes, conciencia, no perjudiques a los demás por buscar un aprovechamiento particular. Te invito a que te suscribas a este canal que actives la campana de notificaciones que compartas el contenido, que cualquier comentario que tú tengas me lo puedes dejar aquí en la cajita de comentarios, que me sigas en redes sociales. Eh, también, aquí se me había olvidado contarles, a través de la página www.derechoinmobiliario.co yo doy consultas gratuitas. A veces me preguntan cómo se contactan conmigo, pues ese es el canal. Allí encontrarán espacios y horarios habilitados en donde se pueden registrar y nos vemos en una conversación, sea telefónica o en una conversación por videoconferencia. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario. Bueno, aprovecho para contarles que estoy muy feliz, muy contento porque ya llegué a 2.000 suscriptores. ¿Y por qué es importante para mí? Porque yo digo, como pues madre, toda esa cantidad de gente que de una u otra manera. Reciben mis comentarios, eh, ojalá para que les pueda retroalimentar. A mí me basta con que pueda generarles inquietudes, que los, que los ponga a ustedes a reflexionar y a mejorar en esto de las actividades inmobiliarias, sobre todo el contrato de arrendamiento. Es una manera de hacer un mundo más justo, creo yo. No me atrevo a decir de que yo enseño. Creo que yo lo que único que hago es compartir experiencias. Nadie tiene la verdad revelada, así que yo les invito a que todos participen, a que todos opinen, porque sus preguntas a mí me nutren mucho, aparte que me ponen a estudiar. Así que muchas gracias a todos por, esta, por estas suscripciones. Espero que me ayuden a crecer más compartiendo el contenido. Así que muchas gracias y Dios les pague.